Curnes representaba un instrumento educativo y que no había revolución sin valores educativos. O sea, que el revolucionario que no se forma, que no adquiere una cultura, unos datos, no hay revolución. Porque el revolucionario se diferencia del capitalista que el capitalista no necesita un nivel cultural ni ideológico para hacer crecer el capitalismo porque tiene los instrumentos materiales que hace que el capitalismo exista ¿por qué Danilo se puede dar el gusto de reelegirse? porque tiene el, el poder tiene los cuartos ¿por qué Lionel Aún todavía existe después de haber hundido este país Porque Leonel quedó con un capital fruto de la corrupción y tiene poder Entonces, los revolucionarios, su existencia depende de lo que tengan en el caco De los niveles de comprensión que tengan en el caco Y Balaguer sabía que Milton no tenía fábrica no tenía poder, sino que tenía las ideas necesarias para que hoy se produjera la revolución y no se permitiera estos niveles de corrupción. Entonces había que eliminar a Milton Diloné porque era un foco de fortalecimiento de la idea revolucionaria que es lo que hace posible que exista la revolución. La revolución existe por unos niveles del pensamiento humano que si no se mantiene, se pierde. Por eso, cuando mi amigo Pedro Fernández dice que la izquierda olvidó, es que no hay izquierda, Pedro Fernández. La izquierda se caracteriza porque existe una conciencia. Lo que hay ahora, pequeños burgueses que andan buscando, ¿dónde de la diablo se la puedan buscar? Para que la burguesía lo premie o le pague y no jodan mucho en época ni de huelga ni de revolución por eso la izquierda de aquí como ha perdido su, su perspectiva de conciencia porque Balaguer se encargó de matar a los izquierdistas con formación y con ideas que son los hombres peligrosos para cambiar esta sociedad ¿por qué yo digo que Danilo se va a reelegir? porque en el congreso no hay un congresista ni con ideas revolucionarias ni con filosofía ni con doctrina, ni con ideología por eso, esos congresistas cuando le ofrezcan 40 o 50 millones no hay elemento en su caco que les rechace por valores que tengan o que no tienen el por qué no coger 50 millones si ser en política es la, buscar la forma de cómo tú adquieres peso para tú seguir en el poder yo estuve viendo hoy a Juan Compré. Juan Compré todavía insistía esta tarde en una entrevista que salió hoy sobre todo, que Juan Compré decía que no va a haber una reelección de Danilo porque no hay coro. Y yo le pregunto a Juan Compré, Juan Compré, si a ti te ofrecen 50 millones, lo dudo Juan Compré, lo dudo que tú no lo cojas. A Juan Compré, que es mi amigo, que está aquí en San Francisco porque él es de Moca que vino de Moca precisamente detrás de convertirse en un congresista por eso Juan Compré vino de Moca porque aquí se le hacía más fácil y ha logrado, ya ha logrado tres periodos ya Juan Compré Juan Compré es reeleccionista Juan Compré insiste en reelegirse otra vez para diputado entonces de qué calidad moral me habla Juan Compré ¿De qué vaina criticar a Danilo cuando él pretende una tercera reelección? Donde no le está dando espacio a nadie sino que sea él. Entonces Juan Compré terminará vendiéndose por 50 millones. Y él mi amigo, tomábamos tragos juntos antes de llegar al poder, pero después que llegó al poder no hay tiempo para trago conmigo, porque yo no le represento ninguna vaina que le beneficie. Así son, así son. Esa es la desgracia de aquí. Que todos esos diputados de Leonel son tan reeleccionistas como Danilo. Y si hoy se oponen a que Danilo no se relija, es porque Danilo, si no lo contempla a ellos, si Danilo le ofrece a esos sinvergüenza, 40 millones más la reelección otra vez. Se van con Danilo. Porque ahí no hay, ahí no hay de que, que yo soy de Leonel, por seguidor de Leonel. Es para que Leonel le garantice las negociación la reelección y los 40 millones. Por último, vamos a pasar cosas románticas, preciosas.